mm Bueno, yo definiría la producción escénica como el hecho de materializar una idea en cuanto a una puesta en escena. Eh, puede ser danza, teatro, música, cualquier cosa que ocupe un escenario. Entonces la producción es materializar las cosas. Bueno, las competencias, que de, primero hay que definir eh, hay dos tipos de productores en teatro. El productor general es el que pone el dinero eh, y el productor ejecutivo es el que materializa la idea del director y del productor para un montaje. Entonces yo hablaría de las, de las competencias que debe tener el productor ejecutivo. Y en primer lugar está la gestión, precisamente, la gestión cultural, la gestión de voluntades, el manejo de relaciones públicas, la planeación... El análisis eh, debe tener un, un valor ético muy importante, este, honestidad, tiene que saber de producción escénica en cuanto a escenografía, vestuario, iluminación, no porque él los vaya a hacer, sino porque él va a supervisar a quien lo haga. Tiene que tener conocimientos de administración, de finanzas básicos, eh, tiene que tener conocimientos de mercadotecnia, por supuesto, eh, también estamos hablando de una actitud de servicio muy importante. Bueno, sin duda, el gestor cultural sería un excelente productor ejecutivo, tiene un gran campo ahí y yo les recomendaría a todos los que quieran dedicarse a la producción escénica, que se impacten del área que quieran producir, ya sea danza, teatro, música, lo que quieran, y que estudien además algo que tenga que ver más con mercadotecnia, porque el productor ejecutivo tiene que ver mucho también con esas cosas. Es todo.